¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cash Hoy voy a enseñaros la nueva pintura especial chicos, espero que os guste Como ya sabéis se necesita dinero dinerito para comprarla y el buen cash Y nada, voy a pagar la oferta con la que me van a dar 250 gemas que no me van a venir nada mal Ya la tenemos, piel especial desbloqueada Puedes aplicarla. Bueno en chicos, el... creo que voy a coger el coche espectro. Y nos vamos a ir a mazmorras a jugar. Vamos a elegir la nueva pintura especial. Ahí está esta nueva piel. Que está muy chula. Mirad cómo queda en el coche. Y nada, me voy a meter en, en mazmorras. Os voy a dejar unas cuantas partidas para que veáis bien esta piel. Si el juego quiere y me deja que os lo enseñe. Y nada, me despido por aquí chicos, dejad un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo de Crash of Cars. We'll be